12 un Minuto en Colombia, bienvenidos a Enlace Noticias, emisión de El Mediodía. Saludamos a quienes nos ven a esta hora y a quienes se conectan también a través de www.enlacetelevisión.com Bienvenidos y vamos de inmediato con los titulares. Líderes del corregimiento del centro se congregan para hacer el llamado a la Secretaría de Educación para el Transporte Público en Barranca Bermeja. El Sindicato de Educadores de Santander Cés anunció que en Barranco Bermeja no hay comedores de restaurantes para los estudiantes ni el transporte público. Abogado Cristian Gutiérrez hace el llamado a la institución Inderva por las normalidades que se vienen presentando en el estadio Joaquín Barros Machuca. La empresa Aguas de Barranco Bermeja brinda alternativas para que los usuarios estén al día con el servicio de acueducto y alcantarillado. A la fecha van más de 600 usuarios que se les ha suspendido el servicio por falta de pago. Y en los deportes, tenista barranqueña ganó campeonato realizado en la ciudad de Cúcuta. Y al cierre, Daniel Cañas en su escrito relata la historia de cómo inició la uso en la ciudad. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias. ...líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información, mucha atención que el abogado Cristian Gutiérrez... ...hace el llamado a la institución inderba por anormalidad que se viene presentando... ...en el estadio Joaquín Barros Machuca, el estadio de softball. Por primera vez en la historia del Joaquín Barros Machuca y de Barranca Bermeja... ...este estadio cierra sus puertas a los deportistas barranqueños con la excusa de las supuestas reparaciones de las baterías sanitarias. Falso, toda vez que el estadio sí se le está prestando a un solo equipo, tal como el mismo director de Inderva lo manifestó en un comunicado. ¿Qué pasa con los otros 49 equipos que hay en Barranca Bermeja? ¿Será que detrás de este cierre hay una supuesta formalización de clubes que le va a acarrear unos costos a cada uno de ellos? Esperemos que no sea así porque esta es una disciplina muy querida en Barranca Bermeja y practicada por todas las generaciones, no de ahora, ni de este gobierno, ni de gobiernos anteriores, hace muchos años, por lo que invitamos tanto al señor alcalde como al director de Barranca de, de INDERBA para que replanteen esta decisión y regulen mejor la forma en que se va a prestar el estadio para que no se limite esta práctica deportiva. Y frente a esta situación, el director del IDERBA, el Instituto Municipal del Deporte, Francisco Ernesto Monsalve, ha dado respuesta sobre el actual estado del estadio de softball Joaquín Barros Machuca. El director de IDERBA ha respondido a denuncias hechas por algunos clubes de la ciudad. Asegura que se está garantizando las adecuaciones para el ingreso del estadio de softball. En el estadio eh, eh, Joaquín Barros Machuca son orientadas a, a los Juegos Nacionales. Aprovechamos esta problemática que tenemos con, el, con la cañería, que nos obliga a, obligó a cerrar algunos días el estadio, entonces eh, aprovechamos para el cambio de mallas, pintura, eh, algunos eh, trabajos de mampostería eh, para, para esa fecha. Pero igualmente, digamos, eh, eh, el estadio se, se, se, se está trabajando. ...para ponerlo en funcionamiento lo más rápido que se pueda. En ella explicó que la red de los sanitarios se encuentra averiada... ...y que hará una solicitud para gestionar los recursos en el arreglo de la misma. Primero que vamos a tratar es cambiar la, a cambiar la tubería de aguas negras... ...para que se ponga en funcionamiento. Es un deber ser, que tenemos que buscar el, el recurso, ojalá eh, mejoremos los sanitarios... ...los lavamanos, las duchas, las entradas, pinturas fácil, ...pero digamos los elementos que estén rotos, dañados, pero principalmente eso... No solamente por la bioseguridad sino que, y que no existe de pronto eh, un, este, una pandemia por, por, eh, por el que se han tapados, sino por la imagen de, del deporte en, en Barrancamea y en Santander. Francisco Monsalve afirmó que los clubes tendrán la oportunidad de ingresar siempre y cuando se formalicen para el beneficio del registro del INDERBA. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.co En otras noticias, líderes del corregimiento del centro se congregaron para hacer el llamado a la Secretaría de Educación para la reactivación del transporte público de los estudiantes en Barranca Bermeja. Líderes del corregimiento del centro estuvieron... En el Colegio Blanca Durán de Padilla socializando y discutiendo temas con los rectores y estudiantes sobre la solicitud del transporte público para aquellos menores que se encuentran en los grados de décimo y once que tienen que trasladarse hasta la institución del CAS de Barranca Bermeja. Ya es hora de que nuestros estudiantes de nuestra sede educativa Blanca Durán de Padilla gocen del transporte. Venimos notando el alto riesgo que ha incrementado en la movilidad en el corregimiento del centro donde muchachos tienen que acudir a un transporte entre dos o tres muchachos para poder llegar porque su sustento económico, su recurso económico no les da para poder llegar hasta este lugar. Por eso le pedimos al alcalde Alfonso Eljas, al secretario de Educación, que por favor... Deje de ser indiferente con la educación. La educación debe tener las mejores garantías para que ellos puedan gozar y llegar a recibir su jornada de clases en buenas condiciones. En ella hacen el llamado a la Secretaría de Educación y a las entidades correspondientes para llevar a cabo el convenio prontamente debido a que afecta el bolsillo de algunos padres de familia y estudiantes que se arriesgan en transporte informal. como como representante de los padres de familia de esta gloriosa institución, como es el Blanca Durán Parilla, que no es un estudiante el que se va a beneficiar, son miles y miles, y así nos beneficiamos. Le, le dije lo del décimo y once que están yendo a la a eh, cafetería. De es lamentable que un niño tipo ocho de la noche por ahí deambulando. No, vale. hay que ponerle seriedad Se espera un pronunciamiento de las secretarías a cargo con referencia a las mesas de diálogo que se llevó a cabo en estos días. Por su parte el sindicato de educadores de Santander Cés anunció que en Barranca Reja los estudiantes no cuentan ni con comedores en los restaurantes ni con el transporte público para su servicio. El Sindicato de Educadores de Santander, Capítulo Barrancabermeja, Bermenja, ha dado a conocer que en la ciudad no hay restaurantes escolares ni transporte público para estudiantes de zona rural y urbana en estos menores. Situación que les preocupa por la cantidad de estos estudiantes que no pueden asistir a sus clases por el costo que conlleva. Solamente los, los estudiantes del centro que vienen aquí al CAS, sino los estudiantes que están en las diferentes veredas, en las diferentes zonas ubicadas y que tienen que ir, por ejemplo, a La Fortuna, por ejemplo, al Llanito y a estos estudiantes no se les está garantizando el transporte, y al no garantizarle el transporte quiere decir pues que se les está vulnerando el derecho a la educación. En diálogo con el representante de este sindicato manifestó que en horas de la mañana llegaban hasta la secretaría correspondiente para dialogar con el secretario de Educación, Diálogo que no fue posible porque no dio voluntad para tocar el tema. Precisamente a tratar con el señor secretario de Educación algunos temas fundamentales para el funcionamiento de las instituciones educativas y el sector educativo en general. Eh, muy importante el tema que tiene que ver con los aspectos de la canasta educativa, como es el transporte, como es el PAE, como es la infraestructura. Eh, pero no fue posible porque el señor Secretario de Educación pues, no llegó oportunamente a la reunión. Entonces... Ante ello, esperan que en Barranco Bermeja se garantice los derechos de los estudiantes de los centros educativos del distrito, para que se pueda normalizar el retorno masivo a clase. Por su parte, el Secretario de Educación, Omar Prada, respondió a las quejas de los ciudadanos. Nuestro periodista Carlos Cuadrado tiene todos los detalles. Adelante, Carlos. Así es, me encuentro en la Secretaría de Educación porque precisamente dialogamos con el secretario Omar Prada, quien precisamente nos respondió a las dudas de algunos ciudadanos del centro y también del sindicato del Ces. Pues él habló con nosotros y escuchemos lo que nos dijo acerca de temas como transporte público escolar en Barranca Bermeja. Los gremios de transporte, Cochoferes y San Silvestre, y con la participación de los secretarios de despacho de Empresa de Empleo y Emprendimiento, y también teníamos el secretario o el director de Tránsito y Transporte. En esta reunión estábamos tocando temas importantes frente a la reactivación de rutas del servicio de transporte, público en el distrito y frente a eso pues se tomaron algunas acciones pertinentes y conclusiones que llegamos con estas empresas de transportes frente a cómo reactivar partiendo primero del servicio de transporte escolar en las instituciones educativas pero también cómo podemos apoyarlos en poder mejorar esas rutas y poder activar algunas rutas nuevas en el servicio de transporte del distrito. Convenio, no vamos a hacer un proceso contractual donde ellas pueden participar y poder realizar ese proceso de transporte. En ella también nos explicó sobre los comedores en los centros educativos que se reabrirán a partir de marzo y abril para que estos estudiantes se vean beneficiarios de estos comedores. Bueno, comentarles que el programa de alimentación escolar se viene dando desde el primer día de inicio de clases. Es decir, desde el 24 de enero iniciamos con la entrega del programa de alimentación escolar. ¿Cómo se viene entregando? Se viene entregando a través de la ración industrializada que es el complemento nutricional que se entrega en sitio, es decir, en las instituciones educativas, pero es esa ración ya preparada. La ración que se va a entregar preparada pues, en los restaurantes escolares se realizaría con este nuevo proceso contractual porque ya veníamos con el proceso anterior, que fue el que le hicimos adicional, que era anteriormente la ración para entregar en casa, cierto que eran los mercados que entregábamos, y la ración industrializada. Debemos continuar con el mismo, porque así quedaron los procesos contractuales de, este, de esta etapa contractual. Para este nuevo proceso, sí estaremos reactivando los restaurantes escolares. Estamos en un proceso de entrega de homenaje, es decir, de dotación, a cada restaurante para que ellos cuenten con todos los elementos y todos los bienes muebles para poder prestar un servicio con calidad en estos restaurantes comunitarios. En ella también respondió a la comunidad del centro con referencia al transporte público de los estudiantes del Colegio Blanca Durán del Padilla. Estamos trabajando en este proceso. Queremos entregar. ...de la mejor manera posible y beneficiar de la mejor manera posible a los estudiantes que tanto lo necesitan... ...aquella población vulnerable, aquella población dispersa, aquella población que se encuentra en zona rural... ...así como aquella población del distrito o de la zona urbana que también necesitan del servicio de transporte escolar. Sabemos que en el Centro de Ecopetrol hay afluencia de estudiantes de esa zona rural hacia la zona urbana... ...para hacer sus programas técnicos, para realizar sus especialidades... ...en eso estamos trabajando, con este proceso contractual que vamos a adelantar del servicio de transporte escolar, vamos a beneficiar a esos niños, también vamos a beneficiar estudiantes de La Fortuna, estudiantes que vienen del corregimiento El Llanito y otros estudiantes en zonas dispersas y alejadas del distrito que también necesitan de este servicio de transporte pues el equipo de Enlace Noticias estará en constante seguimiento a estos temas de transporte público y también de la reacción PAE en Barranco Bermejo. Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias. Ustedes tienen más información desde estudio. Gracias Carlos por esa completa información. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com.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 www.crom.com.co Este viernes se cumplen 100 años de la refinería, el motor de Colombia. Enlace Televisión tendrá un especial con toda la historia de la refinación en Barranca Bermeja. Entrevistas y crónicas para que conozca el origen y las anécdotas de la creación del complejo petroquímico más importante del país. Patrocina Enlace Televisión, más cerca de ti. Super oferta de un servicio de Quinta. Lleva un cispan de leche entera lechisano al garra a solo 15.980 por compras iguales o mayores a mil pesos que incluyen un kilo de 250 gramos y un producto colgate.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 pero oferta de autoservicio La Quinta. Lleva un cispan de leche entera lechizano al garra a solo 15.980 por compras iguales o mayores a $100,000 mil pesos que incluyen un kilo de 250 gramos y un producto colgate. Mi nombre es Cédric Guillier. Soy un ciudadano francés residente en Colombia, ex trabajador de la industria petrolera y amante de los viajes. Durante varios años dediqué mi vida a la perforación de pozos petroleros en diferentes partes del mundo, hasta que un día conocí Colombia, un país vibrante, exuberante, lleno de cultura y paisajes maravillosos que me enamoró. Mientras se recorren las carreteras de Colombia, se puede entender la realidad del país y cómo la explotación petrolera ha determinado no solo la industria, sino la historia y hasta la vida misma de los colombianos. Nos vamos ahora a un viaje de investigación, para entender de la mano de expertos y gente del común, desde lo económico, lo cultural, lo social y lo ambiental, cuál es el precio del petróleo. Continuamos con más información. Gracias por seguir con nosotros. Una protesta se presentó a las afueras del Banco Agrario por parte de los pensionados, quienes reclaman el pronto pago de las utilidades que les adeudan. Pensionados y temporales de la empresa Ecopetrol se han congregado a las afueras del Banco Agrario con el fin de protestar por el no pago de utilidades que venían reclamando hace varios años. Aseguran que a través de una carta del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencia ordena el pronto pago de estas personas. Estamos reclamando el, el, el no pago de las utilidades habiendo el juez ordenado, el juez segundo del circuito, habiendo ordenado el pago, y queremos saber dónde está nuestro dinero, porque es un aplazamiento tras aplazamiento, y llevamos varios años en esta angustia, tanto temporales como pensionados, y queremos que el Banco Agrario nos saque un comunicado, porque al parecer el dinero ya está depositado en el Banco Agrario, queremos que la gerente tenga la amabilidad y nos atiende para que ella exprese el por qué no el pago de, de nuestros dineros. Hoy hacen el llamado a la entidad correspondiente para que se haga la consignación del dinero y estas personas puedan verse beneficiadas. Nosotros pues tenemos la problemática esta de que como no teníamos un, una, una evidencia clara para poder nosotros poder reclamar diario, entonces nosotros pasamos un derecho de petición y nos responden de esta manera, que aquí tenemos la evidencia, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, si queremos hablar con, el, con la gerente o el gerente del banco, para que ella nos dé una explicación clara y concreta, ¿con qué fin? Que si nos dice que si, hay, que si no hay dineros entonces nosotros le vamos a decir que saquen a circular, para que nadie entre molestando aquí, ¿con qué fin? Con que si ella no la saca es porque los dineros están depositados ahí, ganando de pronto utilidades a costillas de nosotros y nosotros estamos pasando necesidades. Ante ello preguntamos a la entidad correspondiente, pero no tuvimos una respuesta. Se espera que en las próximas horas puedan brindar un pronunciamiento al respecto. 12-20 minutos. La empresa Agua de Barranca Bermeja, brinda alternativas para que los usuarios estén al día con el servicio de acueducto y alcantarillado. A la fecha, a más de 600 usuarios se les ha suspendido el servicio por falta de pago. Porque pensamos en el bienestar de nuestros usuarios, queremos seguir brindando alternativas para que puedan estar al día con los servicios de acueducto y alcantarillado. La empresa Aguas de Barranca Bermeja sigue entregando bienestar y calidad de vida a nuestros usuarios. Por eso, extendemos la invitación a todas aquellas personas que se encuentren en mora con el servicio de acueducto y alcantarillado para que se acerquen y encuentren una alternativa de solución y se coloquen al día en el servicio de acueducto. De manera constante, la empresa ha venido adelantando estrategias con facilidades de pago para garantizar la prestación de los servicios y seguir invirtiendo en obras que generan desarrollo. Es importante contarle a Barranca Bermeja que tenemos políticas de financiación que permiten que estas personas logren normalizar el servicio de acueducto y alcantarillado. Por eso vamos a ver obras importantes en Barranca Bermeja en la medida en que los usuarios se acerquen a pagar el servicio. Hemos materializado más de 50 mil millones en obras que nos han permitido cambiar redes de advesto cemento por más de 50 años, y esto mejora la presión y la calidad en el servicio de acueducto. A la fecha, a más de 600 usuarios morosos, se les ha suspendido el servicio de agua. En nuestra oficina de atención al usuario, podrá realizar acuerdos de pago para evitar el corte del servicio. 12.22 minutos. En otras noticias, líderes ambientales solicitan aplazar la audiencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, AMLA, en la región del Magdalena Medio. Hemos solicitado a la ANLA que se suspenda esta audiencia pública ambiental del proyecto del plan de manejo ambiental integral de mares eh, que se empieza a realizar el próximo 19 de febrero. Hemos instaurado una acción de tutela el pasado 28 de enero eh, en la cual el juez eh, nos negó eh, esa, esa acción de tutela que era suspender o aplazar eh, en un tiempo o para un tiempo considerable que... Eh, se pudiera leer, analizar, comprender estos estos estudios, estos capítulos del estudio de impacto ambiental y hemos impugnado esa decisión del juez 23 civil de Bogotá ante el Tribunal Superior eh, de Bogotá para que vele y garantice nuestros derechos a la participación ambiental al acceso a la información eh, y que se den unos tiempos prudenciales eh, en el acceso y en la lectura y en la comprensión de estos documentos eh, que soportan el estudio de impacto ambiental. Ecopetrol radicó el estudio de impacto ambiental del proyecto piloto de investigación Platero. Ecopetrol radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto piloto de investigación integral Platero ubicado en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. El estudio es parte del proceso de obtención de la licencia ambiental del proyecto. El documento radicado este martes 15 de febrero a la autoridad ambiental se fundamenta en el principio de investigación de los proyectos pilotos y en la normatividad ambiental expedida para dicho propósito. Se elaboró luego de un riguroso trabajo de campo realizado por más de 150 personas durante nueve meses en áreas de 1151 11 hectáreas que comprende 11 unidades territoriales. Las comunidades y autoridades participaron de forma permanente en estos procesos de a través de los escenarios de comunicación en doble vía que permitieron nutrir el estudio con sus observaciones. Se desarrollaron más de 70 espacios de socialización a través de rondas informativas, pedagógicas y piezas comunicativas. A las 12 y 24 minutos, conozca el reporte de las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este martes 15 de febrero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 Asimismo, se notificaron 34 casos positivos con coronavirus en la ciudad. Se reportó 88 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. En unidades de cuidados intensivos, se reportan 19 pacientes en los centros de salud 18. Y en casa, 723 personas aliviándose para un total en el distrito de 760 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. A las 12 y 26 minutos hacemos una pausa en Enlace Noticias y ya estaremos con la información deportiva. Ya regresamos.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 Enlace Televisión, más cerca de ti. Super oferta de autoservicio La Quinta. Lleva un cispan de leche entera, lechezano, algarra a solo 15,980 por compras iguales o mayores a 100 mil pesos que incluyen un milo de 250 gramos y un producto colgate. Kit Escolar Cafaba. Desde el 14 al 20 de febrero, Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a 11 grado. Reclámanlo en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. En el Corregimiento El Centro, en la Agencia de Empleo, Vereda Pueblo Regado de 7 de la mañana a 11 y 30 y de 1 a 4 de la tarde. Consulta si eres beneficiario en la página web ww.cafaba.com.co.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 Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Hey, ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría.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 ...el precio del petróleo. Gracias por continuar con nosotros. El Inderva continúa con el plan de mejoramiento... ...de los escenarios deportivos del distrito. En esta ocasión fueron instaladas algunas tapas... ...en la red de alcantarillado de la cancha Cotraeco. El INDEPA sigue trabajando en su plan de mejoramiento de los escenarios deportivos del distrito. En esta oportunidad nos encontramos en el complejo deportivo de la Cotraeco instalando las tapas de los chorros de agua garantizando la seguridad de las personas que diariamente transitan y aprovechan el espacio deportivo y recreativo. Bueno, en ese momento las tapas fueron reemplazadas por, por material de concreto, eh, porque bueno, en su momento fueron, fueron extraídas o, o, o hurtadas en, en su momento, y pues para, para la mayor seguridad de, de la comunidad se hizo ese cambio urgentemente. Vamos paso a paso mejorando este, los escenarios deportivos para, para poder el, el mejoramiento y que pueda la, la, la comunidad este, aprovecharlos al máximo. Y los deportistas de Barranca Bermeja siguen dejando en alto el nombre de nuestra ciudad. En esta ocasión, una tenista barranqueña ganó campeonato realizado en la ciudad de Cúcuta. La tenista barranqueña Angie Valentina Furnieles estuvo participando en el torneo grado 3 en la ciudad de Cúcuta, siendo campeona en varias categorías. Participando en el torneo nacional grado 3 en la ciudad de Cúcuta, ese torneo duró una semana y afortunadamente queda campeona en sencillos y dobles. Ella lleva practicando desde los 7 años y espera mejorar este deporte para llegar a mundiales competitivos. Yo practicando el tenis desde los, hace 7 años y me gusta porque siento que cada vez que lo hago me siento feliz y me esfuerzo cada vez a mejorar. Acá en Barranca de Armeja hay muy, poca, muy pocos jugadores y muy pocos equipos que piensen en el tenis a un nivel competitivo y sería eh, chévere que empiecen a pensar y mirar el de otra perspectiva al tenis Su madre viene apoyando a esta deportista pero asegura que en la ciudad no le han brindado las capacidades óptimas para practicar este deporte y Pues Realmente hacemos un llamado a los clubes de Barranca Bermeja para que apoyen el tenis de una forma, de una manera competitiva Ya que el nivel en los chicos acá es muy fuerte Pero pues nos vemos a veces perjudicados porque la capacidad de las canchas públicas acá en Barranca son mínimas Y las canchas privadas, los clubes son bastante herméticos para la forma de poder ingresar Hoy trae a la ciudad de Barranco Bermeja estos dos trofeos y espera conseguir más en los mundiales. Felicitaciones a nuestra deportista, de verdad, y que siga cosechando muchos triunfos más. Y en otras informaciones, Daniel Cañas, en escrito, relata la historia de cómo inició la Uso en Barranca Bermeja. Relatos Mágicos de mi Barranca Bermeja. Es una, un sitio en Facebook donde recordamos historia, rescatamos recuerdos de nuestra ciudad en estos momentos nos encontramos sacando la historia del abuso en cinco capítulos resumidos desde su creación ya hace 99 años hasta en estos tiempos también otro contenido de relatos mágicos es la iniciativa de lugares lugares es una iniciativa ganadora de una convocatoria co crea ministerio de cultura 2020 que trata de que las personas escriban recuerden y escriban y tengan sentido de pertenencia por lo nuestro, por nuestros lugares. En febrero, el lugar que vamos a estamos hablando, estamos recordando, son los antiguos campamentos de La Troco frente a la plaza de mercado central, incluido el antiguo edificio de la Uso, el que queda frente al comisariato, el que en 1941 inició como centro juvenil de La Troco, fue colegio y también ahora es sede de una alianza que hay. Con haber teatro, para hacer teatro en nuestra ciudad. Es una idea magnífica que hizo la subdirectiva de la Uso con haber teatro. Muy bien, qué interesante. Y con esta información culminamos así nuestra emisión de Enlace Noticias a las 12.35 minutos, invitándoles para las 6 en punto. Con más información y más noticias aquí en Enlace Televisión, más cerca de ti. ¡Feliz resto de día! Videos a dividir por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace a Televisión, Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Se vende almacén ferretero bien acreditado, ubicado en la calle 49, número 1210, Parque Uribe. Informes al teléfono 310-234-4084. <tose> Se vende apartamento en el condominio San Silvestre, costa de sala comedor, balcón, cocina integral, patio de ropas, dos habitaciones y dos baños. El edificio cuenta con las siguientes áreas sociales, gimnasio, zona de juegos, piscina, zona de parrilla, salón social y garaje. Interesados comunicarse al 310-386-6051.